7 de la mañana con 33, 7 de la mañana con 33 minutos. Nosotros continuamos con más noticias más informaciones, pero tenemos acá también en la cabina, ya de la 104.3, a nuestra segunda invitada de esta mañana. Y por supuesto, voy a darle la cordial de las bienvenidas a María Cristina Olguín, quien es alcaldesa del de Cantón Moecach. Alcaldesa, qué gusto tenerla acá en nuestra cabina. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad que me dan de estar en este importante medio de comunicación, aquí siempre a, a las órdenes. Siempre los oyentes nos reportan sintonía desde Mocache, y eso es bueno, Plutarco. Muy bien, mi estimada María Cristina, Plutarco Sereño Montes le saluda. Eh, por acá estamos, obviamente, para conversar, eh, interactuar con usted sobre el todo lo que tenga que ver con coyuntura política. Se nos viene eh, una, una nueva campaña electoral, y la pregunta se cae de madura. ¿Cómo está María Cristina en el Cantón Mucache? Sabemos que va a la reelección. Bueno, eh, estamos bien. Podría decir eh, que nuestro querido, nuestros queridos hermanos están conscientes del trabajo que realiza María Cristina. Del cambio, la transformación que, eh, que encontramos en estos momentos. Eh, cuando yo fui alcalde en el 2000, hasta el 2009, dejé una pequeña ciudad ordenada, limpia, eh, en donde todas las cosas estaban en su lugar con su buen mercado, su buen terminal terrestre a pesar de ser una ciudad pequeña de tres calles eh, paralelas al río porque tengo el estero y el río que no me dejaban desarrollarme pero tiene 145 recintos pero tiene 146 recintos Ajá. pero también se fue expandiendo hasta las partes altas y eso todo lo estamos mejorando tuvieron su tiempo de abandono por 10 años, pero ahora lo hemos cambiado totalmente. Si usted se puede dar cuenta, la Ciudadela 23 de agosto, que está del otro lado del estero, ya la hemos eh, conectado a la parte central, en donde con un bello puente, todas las calles le hemos adoquinado, sí, y de bueno. esa manera podemos descongestionar de una forma rápida la parte central. Porque antes llegabas y solamente tenías dos salidas, la perimetral, que también dejé en la administración anterior, y, y la, la principal que es por la gasolinera de los hermanos eh, Cruz, pero ahora ya no, ahora tiene ya más salidas y toda la parte de la 23 de agosto está doquinada, le estamos asfaltando para que de esa manera ya se conecte a la parte central. En Barrio Lindo, por ejemplo, hicimos el muro de protección porque salíamos con el agua a la cintura en el invierno, se le hizo el muro, pero ahí quedó, ahí quedó dormida en los sueños ...de los justos, ahora estamos haciendo un hermoso malecón... ...desde el puente de Carrosable hasta el Camal... ...y de esta manera pues vamos embelleciendo... ...en la parte de abajo también, quedaron unas calles por asfaltar... ...nunca las hicieron, la María Cristina ya las está haciendo... ...o sea, a pesar de una pandemia terrible que tuvimos de dos años de una paralización, de un año menos de administración, de recursos menos, porque por el problema de la pandemia no habían recursos, el gobierno pues se dedicó más a la inversión de salud. Igual nosotros, porque salvamos muchísimas vidas, se dio de comer, se dio medicina y no paramos. Sin embargo... Tampoco hemos parado en la obra y estamos trabajando, corriendo ahora. Muchos dicen por ahí los malos políticos que tuvieron la oportunidad de servir y no hicieron nada, que ahora estamos apuraditos. Claro, pues porque primero teníamos que hacer la obra de la salud, la obra social, y ahora pues estamos ya corriendo porque ya se nos termina esta administración y queremos cumplir con todo lo que se prometió. Como por ejemplo, ahí te estamos haciendo en la San Antonio, San Antonio se están asfaltando, sus vías principales también, en el sector de la lotización Ochoa, que todo el mundo salía con el agua arriba, la rodilla todos los días, ahora ya se están asfaltando, aceras y bordillos, en fin, estamos mejorando la parte urbana y también un hermoso parque, de un parque lineal acuático en el sector de San Ignacio. Todas esas cosas y son obras de mucha importancia que hemos ido haciendo poco a poco. Sin embargo, la parte rural no podíamos dejarla abandonada, considerando que Mocache es un cantón eminentemente rural y la riqueza de nuestro cantón está en el campo. El avance sí. que ha tenido Mocache en la actualidad, que usted hizo mención en la administración, que usted fue alcalde, eh, faltaron obras que quizás por concluir, pero ahora que ya se le terminó su gestión, y usted ya le hizo mención, ¿no? ya se termina la su administración, usted ya prometió y ese es el objetivo, ¿no?, Cerrar y para cumplir con el pueblo mocacheño Y ahora que usted ya eh, Bueno, se va a la, la reelección Pero primero, ese es el objetivo Terminar los proyectos que usted lo prometió en campaña eh, Ha tenido varios avances En los varios recintos que, que ya mencionó Y sobre todo también en la zona rural Veo Mocache cambiado, el malecón me gusta que está lindo? Gusta? Sí, está bonito sí. Me gusta el malecón, realmente uh -huh. Tuve la oportunidad de ir eh, a, a mocacha al malecón y, y no, qué bonito en realidad Se ve un, un avance muy diferente otra vista, tiene como que, tiene vida. Y tú ves el parque de la familia, donde esa piscinita está repleta de niños, todos los... los ese los, es el que los, está al lado de, del UPC, ¿no? Del UPC, eso está full siempre, de niños, adultos, jóvenes, de todas las edades, porque tiene para jugar básquet, boli, eh, mini fútbol y también eh, las, la, para los niños chicos la cuestión de la piscinita, la patera le digo yo porque fuera justamente para los niños chiquitos pero se meten chicos hasta de 16 años hasta los adultos porque de verdad hace tanto calor y entras a la piscinita con los niños y de ley tienes que sentarte allí para poderlos sostener pero es muy bonito ver cómo disfrutan de ese parque 7 de la mañana, 38 minutos estamos en diálogo con María Cristina Holguín ayer estuvo por acá eh, Edinson Franco Yomira Piedraíta y están eh, muy contentos de estar participando a la reelección con Mar María Cristina. Sin embargo, ellos están conscientes de que falta todavía mucho más, de que en cuatro años de administración no se puede hacer todo con un eh, cantón eh, agrícola por ex por excelencia. Y justamente nombraba que, eh, yo mira, que quieren implementar un departamento agrícola para estar... Eh, eh, al, a la par con los, la inmensa agricultura que está en el cantón Mocache. ¿Qué dice María Cristina sobre ese eje principal? La agricultura, no se olvide que su pueblo es 100% agrícola y usted lo sabe. Y usted lo sabe también que soy 100% Montúbia. Por eso, por eso le Una digo. Nací en el Monte y seguiré Uf, viviendo sabe, claro, toda eso. mi vida y por eso mi apoyo incondicional a todos mis líderes es que campesinos. Veces, hay veces falta falta tiempo, ¿no? Falta tiempo. Es imposible poder hacer en tan poco tiempo todo lo que había por hacer. Imagínese usted que tenemos el departamento de desarrollo productivo, entonces desde allí hemos entregado más de 800 mil plantas de cacao. Que, que hemos hecho con las organizaciones, que hemos hecho con nosotros como municipio, y se le ha ido entregando a adultos mayores, a jóvenes, madres solteras, porque todo el mundo tiene su pedacito de tierra en el campo, porque Mocache es un cantón como de una gran familia, no hay haciendas grandes, todas son pequeños minifundios donde el padre, por ejemplo, el abuelo tenía 20 hectáreas, de ahí tuvo 10 hijos, esos 10 hijos se los repartieron Ahora esas 20 hectáreas, Ahora, imagínate. ¿sí? Ahora vienen los hijos de esos hijos, Ajá. y así van, entonces todos tienen sus pequeños eh, pedacitos de tierra, entonces nosotros les regalamos, por ejemplo, 300 matitas de cacao, para que olviden el maíz y se enamoren mejor del cacao, porque así tienen platitas todas las semanas. Lo que no sucede con el maíz que tú siembras una sola vez, y de ahí te quedaste... Como dicen los jóvenes, Chirito. Uh -huh, chirito. Entonces, con, con esta niña piedradita, la intención es eh, reporta, o sea, fortalecer estos proyectos. Y nosotros, como vuelvo a insistir, tenemos la, la, la finca integral, donde tenemos el apoyo de la Universidad de Quevedo, del INDIAP, de, de las universidades tanto de... la de Guayaquil, otras universidades porque los chicos vienen a hacer prácticas. y nosotros tenemos de todo un poco. Imagínate que ahora descubrimos que nosotros también podemos sembrar legumbres, lo que antes nunca se imaginaba la albergita, la cebolla, la zanahoria, la papa, todo lo que tú quieras sembrar aquí siempre se te produce, siempre pero se sin embargo podido. como pero la gente mientras que tú no ves dice no qué voy a producir eso ni loco pues ahora ya lo estamos haciendo en el campo, en las escuelas y en nuestra gran integral entonces esto es lo que va a fortalecer yo mira porque ella crea un producto está pues como ingeniera agrónoma está pues hace un producto que es orgánico, ozono, a, base a base de ozono, y de esta manera pues va a mejorar eh, la agricultura a nuestra gente. Entonces eso es lindo, porque tener, por eso nuestro equipo está formado de gente con amplia experiencia, jóvenes que vienen también con sus nuevas tecnologías, chicas jóvenes también, que tienen otros conocimientos de otras actividades, y los más que ya tenemos experiencia, pues unimos la experiencia con el conocimiento. Y de esta manera, podemos vamos a sacar un excelente producto, que es el progreso de nuestro querido, nuestro querido hermano mocacheños. Siete de la mañana con 43, siete de la mañana con 43 minutos. Estamos dialogando con María Cristina Holguín, actual alcalde de Mocache. Eh, bueno, aquí está dando a conocer todas las gestiones. En obra social, alcalde, en obra social, ¿cómo se ha desarrollado el Cantón Mocache? Bueno, nosotros tenemos eh, no podemos eh, olvidar jamás que las personas adultas mayores, por el hecho de serlo, se deben de tener un lugar muy privilegiado. Y hemos, pues, eh, con a través del MIES, tenemos un proyecto de, de, de estas personas en donde se las pasa todo el día con nosotros, se les da el almuerzo, hacen un millón de actividades, por ejemplo, de manualidades, artística, bailoterapia. Entonces ellas pasan felices, porque en casa sus familiares trabajan y ellos se quedan solos y se ponen tristes porque como que te empiezas a ver ya ya lo único que me queda es la muerte por por decirte, y así se enferma, una persona que está pensando en la soledad se enferma, se deprime. pero te deprimes, uh -huh. pero si estás unida a un grupo de personas del mismo del mismo gremio, pues yo cuando voy allí paso feliz con ellas, bailamos, cantamos, reímos, contamos nuestras anécdotas, nuestra historia, que es lo más hermoso, y eso, transmitírselo a los jóvenes, a los niños, es maravilloso, entonces eso es lo que estamos tratando de hacer, un proyecto mucho más grande en donde podamos unificar estos tres grupos vulnerables, que son los niños, los adultos mayores, personas con discapacidad, y de esta manera, pues, todos nos apoyemos mutuamente y de esta manera nosotros como municipio pondremos por la parte económica del mantenimiento de estos proyectos y de los profesionales que estarán a disposición de ellos para darles toda la ayuda técnica que en este caso serían médicos psicólogos eh, profesionales que, que los ayuden los que necesitarán terapia recibirán terapia y de esta manera pues este proyecto lo presenté en la administración anterior al, al, al MIDU, al MIDU, al MIDU pero desgraciadamente no me fue posible ejecutarlo, pero ahora ya lo estamos, lo hemos hecho con el mies en una forma pequeña, pero ahora lo queremos hacer en un lugar, un ya en un territorio propio, en casa propia, y en eso estamos. Es un proyecto muy hermoso. Siete de la mañana con cuarenta y de la mañana con 45 minutos. Estamos en vivo a través del diario al día, a través de la 104.3 Gran Voz Radio. Alcaldesa, bueno, eh, Mocache también se ha llevado a las fiestas, han realizado los rodeos Montubios, elección de reina. ¿Cómo estuvo las festividades este año? ¿Cómo fue la acogida también de, de este 2022 para el pueblo mocacheño? Muy bonito, nos divertimos en la vida, hay que trabajar duro, pero también hay que divertirse. Entonces, festejamos a lo grande nuestra cantonización, nuestra fiesta de la Virgen del Carmen, que es nuestra patrona, la fiesta de la raza, porque es nuestro día, porque somos montubios 100% y orgullosamente de nuestras tradiciones, porque muchas veces cuando te preguntan, ¿y tú qué? Eres? Yo soy agricultor. Y eso es lo que le hago un llamado a todos mis hermanos mocacheños y todos los que somos montubios, que tenemos que mantener como lo, lo el, el pueblo afroecuatoriano, ellos mantienen con orgullo lo suyo, los indígenas. Igual, nosotros somos Montubios y tenemos que decirle a mucha honra. La provincia de Río Montuyo. Somos Montubios, pero aquí les da pena decir que somos Montubios. O sea, no, la pregunta a Plutarco, Plutarco ¿Usted cómo considera? Plutarco, concede? ¿Usted qué es? Montubio, claro, claro. No, no, ¿Usted no, no, qué es? Montubio. Montubio, así es. Esas son nuestras raíces, nuestras etnias. Entonces, siempre discutíamos con los alcaldes, compañeros, porque decían que ellos se llevaban... Todo para las, para la sierra, porque solamente ellos... No, no, nosotros también tomamos... Porque también hacemos parir la tierra, los agricultores. Si no hay agricultura, no hay alimento para los que viven en la ciudad. Así que están fregados ustedes también. Muy Tienen bien. Vamos a mandar sus buenas cuñas para siete apoyar a, mañana, a los agricultores. Siete de la mañana, 47 minutos, eh, a través de Aldia.com y 104.3 Gran Voz Radio. Mi estimada alcaldesa, eh, ¿cómo anda la simpatía? ¿Cómo anda la acogida de su pueblo? Eh, aparte eh, los políticos siempre tienen que tener dos caras no. Eh, obviamente hay detractores no son moneditas de oro de todo el mundo pero eh, al margen de todo eso eh, usted debe de sentir si tiene la acogida la, la simpatía del pueblo mocacheño a vísperas de una nueva elección, de una nueva campaña que se nos, se nos avecina Pues bueno, yo lo que te puedo decir es que yo no soy monedita de oro para todo el mundo, como te lo dices pero aquí viene el dilema. María Cristina tiene un carácter fuerte. Sí, es verdad. Porque yo he trabajado con más de 300 colaboradores varones. Y ahora en las administraciones municipales, pues otro grupo donde hay de todo. Y sin embargo, cuando soy una persona muy suave, la gente no, no te escucha. Uh -huh. Entonces tienes que pegar, hey, ey! ey ah, hay que empezar a trabajar muchachos. Eso. Ya. Entonces... A la gente le gusta, porque si tú tienes un, una, una administración de una persona endeble, que no tiene carácter, no te van a obedecer lo que sucedió en la administración anterior. Nadie mandaba, porque eso era de... de hacía todo el mundo lo que quería. Ahora tú ves un pueblo ordenado, limpio, especialmente limpio, eh, y que todo el mundo nos felicita. Y un grupo me dice, quiero que sigas siendo como eres, porque ese carácter te enseña a, a aprender, a que todos podamos unirnos a trabajar. Porque el progreso de los pueblos no lo hacen las autoridades, lo hacemos todos. Y eso es lo que yo siempre los invito a todos mis hermanos mocacheños. Te van a venir a ofrecer mil cosas que nunca te van a cumplir. Yo te digo de frente, me pides piedra, no tengo maquinaria, déjame ver cómo llegar, pero que voy a llegar, voy a llegar. Y poco a poco vamos a ir avanzando. Pero hay gente que te ofrecen cosas casi castillos en el aire, que no te van a hacer, son unos mentirosos, farsantes, que tuvieron la oportunidad de servirte y no lo hicieron, y ahora quieren hacerlo. Imagínate, no lo hicieron en 10 años, y ahora pretenden hacerlo en, en, en estos días de campaña. Te van a ofrecer a regalarte mil cosas, cógelas, pero piensa que el día que vayas a elegir, vayas a elegir por alguien que realmente te haya demostrado trabajo. Ahí está cache. Cómo lo dejé yo del 2009, del 2000 al 2009, y cómo lo encontré, donde lo dejé, así lo encontré. Igualmente. Ahora, ahora hemos cambiado, hemos mejorado, lo hemos arreglado, hemos arreglado sus calles, sus carreteras, sin sin que ser que me compete a mí salud, educación, vialidad. Sin embargo, hemos entrado a través de convenios con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, con el MIES, con la Prefectura, ya están por salirme tres carreteras asfaltadas, que son las vías más eh, conflictivas, podríamos decir así, porque por allí sacamos el material pétreo para todo el cantón, que es la vía eh, Tronco de Moral-Independencia-San Mateo. Ya ayer estuve en el Banco del Estado, ya va a salirnos por fin, ese crédito, para que esa carretera se la haga asfaltada y de esta manera nuestros hermanos de esa zona ya no nos reclamen porque comen polvo todo el verano que sacamos piedra para todos los demás sectores. Y de igual manera la que va de mocache, pajarito, ánimas, pajarito, eh, pichilingue, que el Ministerio de, de, de, de Obras Públicas sacó cualquier cantidad de material para hacer el anillo vial y no fueron capaces de hacer esos... 12 kilómetros, 14 kilómetros tú crees esa crueldad de parte de la tanto de la prefectura de aquel entonces como del Ministerio de Obras Públicas extrayeron cualquier cantidad de material y no pudieron haber hecho eso, ese, ese pequeño cam, carretero en donde ahora sí lo vamos a hacer asfaltado entonces yo creo que los mocacheños ya están muy bien inteligenciados y saben quién es el que le hace la obra y quién te va a mentir Así que si te van a regalar cosas, cógela, pero el día de las elecciones, saben que aquí está María Cristina, siempre para ti y para todos nuestros hermanos moquecheños, para servirles, pero de corazón, de corazón, porque yo no soy de las que ofrezco cosas que no voy a cumplir. Y todos mis equipo de concejales, todos los conocen, un Edison Franco, un empresario, un muchacho humilde que empezó de la nada y que ha crecido muchísimo con sus emprendimientos y sigue creciendo. Yomira es una joven profesional que ya está con su emprendimiento de ozono que me parece increíble para apoyar a todos nuestros agricultores. rigo Rigoberto eh, Rendón es un muchacho que ha lanzado al estrellato pues muchísimos jóvenes, él es el del deporte, el concejal del deporte de su vida, le ha dedicado a la juventud para las escuelas deportivas, trabajado con nosotros toda la vida en el municipio, y eh, la eh, Selena, eh, otra chica, son chicas, por ejemplo, Rosita Zambrano, que es una, la virreina de Mocache, que esa se entiende con toda la juventud. Que que el mismo idioma porque muchas veces a nosotros no nos escuchan, pero sí, escuchan entre jóvenes, se, se entienden mejor. Eh, Pascual Tarira es un humilde... Eh, agricultor de la zona de Alejo Lascano también, es un hombre que tiene experiencia en su agricultura y que a través de él él va a ser el vocero para llevar el mensaje a todos los agricultores de cómo conseguir los caminos vecinales, sus puentes que ya estamos trabajando en ellos. Y, y qué te puedo decir, los alternos, tenemos a nuestro amigo Belis del sector de Ocofría, un Montubio conocido más, más conocido como La Lora, que él pues ha cambiado, a través de él hemos cambiado Agua Fría porque son esos líderes persistentes que dan y dan y dan hasta que consiguen lo que quieren, tú vas a ver totalmente cambiada la, la el sector de Agua Fría, hemos hecho obras muy lindas, ampliación del, del Centro de Salud eh, del Ministerio de, de, de, de Salud se le hizo un, una guardería eh, si bebé una casa comunal hermosa, canchas con parques, lindísimo, ha quedado agua fría. Ya, estamos, ya tenemos el terreno del cementerio, que ya vamos a irlo ahorita, ya te dije que me te he fallado por el tractor, se nos dañó, para abrir ya las calles para el cementerio, que ellos pidieron, todos los moradores del sector, y así seguimos trabajando por el bienestar de todos. Así que ustedes tienen en sus manos el poder de que Mocacha siga creciendo, o se vaya nuevamente a paralizar como estuvo estos 10 años. 7 de la mañana con 54, 7 de la mañana con 54, bueno, hemos hablado de las gestiones todo lo, lo que ha realizado María Cristina Holguín Mocache, y de hecho le hacemos la excelente recomendación para que, bueno, está bebiendo agua de la peña, viva sano y beba sano, alcaldesa, ahí está, sí, la mejor la agua que puede tener el Quevedo, agua de la peña. Bueno, ya se vienen las, las elecciones. ¿Cómo va? Bueno, usted ya ha estado caminando, ya conoce las necesidades, que de hecho va a seguir culminando los proyectos que aún faltan para culminar este periodo, pero se viene, a, está aspirando a un nuevo periodo por mocache. Claro, me voy a una reelección para poder terminar los proyectos que no hemos podido por el problema del retraso que tuvimos. Mira, para nosotros es, es penoso la cuestión de la salud de nuestros hermanos mocacheños. Eh, nuestro lema es conseguir pues a través de una fundación una ambulancia que estamos, pues, eh, no la puedo comprar porque la, la ley no me lo permite. Y el, el, un centro de diálisis. Nosotros, nuestros hermanos, pues vienen de puntos muy distantes a Quevedo, a Santo Domingo, a Babahoyo y a muchos lugares más a hacerse las diálisis. Nosotros tenemos ya el terreno al lado del centro de salud, pues ya vamos a colocar la primera piedra donde se construirá el centro de diálisis para Mocache, porque a través de una fundación vamos a conseguir hacer lo posible porque Mocache tiene que tener su centro de diálisis. Y esa es una de nuestras primeras eh, propuestas, que la, la puse en, la anterior, en lo que estoy saliendo, pero por cuestión de tiempo no fue posible. Y el terreno, ya digo, ya lo tenemos allí, eh, ya tenemos los contactos, a través de la Fundación Arroyo, lo puedo decir así porque ellos nos están ayudando inclusive con el Centro de Salud del Seguro Campesino de San Luis con los equipos de, de todo lo que es equipos de ecografías exámenes de sangre que no tenían allí gracias a una gestión que hicimos con el presidente de, del Seguro Campesino pudimos hacer posible que ya ellos tuviesen su propio laboratorio y así mismo, eh, otro, otro sueño que tenemos para Mocache es ya un segundo puente para, para sobre el río, porque el que tenemos es demasiado, Observe ya se colapsa P. demasiado, mm -hmm. se colapsa demasiado con los trailers porque ahora hemos, nos han cogido de ruta toda la trailería que viene desde Guayaquil para no pagar los dos peajes, no. eh, se nos vienen por Palenque, Mocache y ahí cogen ya la vía hacia Quito. Entonces es un tremendo problema que tenemos entonces de ley, habrá que hacer un, un, un, un convenio con prefectura de este puente. Aparte que la prefectura también nos está ayudando muchísimo, señor prefecto Johnny Terán, que siga apoyándonos, que nos envíe pues eh, un equipo caminero para poder ayudar más rápido a los caminos vecinales que estamos necesitando de urgencia. Eh, lo que pasa es que mira, tenemos problemas gravísimos, ¿puedes tú creer que dejamos una excavadora en la, en la orilla del río con guardia y todo?, y se nos llevan, se llevan los, las partes más importantes y, y ya nadie quiere alquilar al prefecto se le han llevado, creo que había dos excavadoras, a mí a una una se nos llevaron el cerebro entonces es difícil conseguir después los repuestos entonces eh, nadie quiere alquilar para poder poner en las minas de donde extrae el material porque como eso queda botado siempre las máquinas también quedan botadas y se la, por eso un llamado especial, señor prefecto mándenos otra maquinita para poder seguir trabajando por nuestros hermanos, porque me quieren hacer piedra todo el mundo necesita, por las lluvias en los caminos vecinales siempre se deterioran muchísimo en estas épocas así que ese es mi lema, seguir trabajando por Mocache por una reelección, porque yo sé que todos nuestros hermanos mocacheños están conscientes que María Cristina la necesitan por este periodo más, y ahí no molesto más me iré, me iré, me iré a mi hacienda a seguir en lo mío de haber cumplido con, con la buena satisfacción locomotiva. del deber cumplido como buena montuvia, porque quiero que vivan bien todos nuestros hermanos tengan buenas vías, tengan, se dediquen a una agricultura diferente, que puedan tener, la, la, como decimos los buenos Montubios, los huevos en diferentes canastas, que no siembren solamente maíz, maíz, sino que también sembremos otras cosas para poder tener diferentes opciones. Mira el cacao, estamos haciendo los ricos chocolates y ya la gente ya se enamora del, del proyecto. Porque antes decía, podemos hacer chocolate, podemos hacer pero bombones, nunca, Ahora ya les enseñamos a las organizaciones cómo hacerlo. Les llevamos las maquinitas portátiles, ellas mismas preparan todo y preparan sus propios bombones. Imagínense pues, eh, hace unos días me, me visitó un empresario italiano que quiere ver la calidad de nuestro, de nuestro cacao justamente para poder comprarnos y que nuestros agricultores puedan vender su producto directamente a, la, a, las, a estas empresas eh, Italo -Ecu antes teníamos un proyecto nosotros con el fondo ítalo ecuatoriano y desgraciadamente tuve que salir, no se continuó con el proyecto y quedó ahí a medio talle, ahora estamos haciendo nuevamente los contactos para poder traerlo a estos señores que vean la calidad de nuestro producto es más ya se llevaron las muestras para llevarlo a los artesanos e italianos y que podamos nosotros entregarles la, la materia prima que es la pasta en bloque del cacao y ellos puedan elaborar esos chocolates tan ricos que nos mandan desde allá. Muy bien, siete de la mañana, 59 minutos, empoderada, nuestra María Cristina realmente sabe lo que quiere para su cantón, un cantón agrícola por excelencia que está creciendo, y obviamente que eh, queda a consideración de ustedes, amigos mocacheños, y su más de 146 recintos que realmente son ustedes los mandantes. Mi estimada María Cristina, en la finalísima, eh, un saludo eh, navideño, estamos eh, prácticamente a las puertas ya de celebrar Nochebuena, donde esperemos ¿no? que las familias de Mocache, sus alrededores, sus afluentes, pasen una feliz Nochebuena, que no le falte un pan en su mesa, y eso la dejamos a usted en las palabras finalísimas, con el mensaje navideño y de fin de año, por supuesto. Viene todo navideño hoy día, mira. Sí, ¿no? toda navideña, mira. Navideña. Así es, así que mi llamado a todos nuestros hermanos mocacheños, que esta Navidad sea llena de amor, de unidad familiar, donde todos se recosille, que no solo pensemos en el alcohol, sino que más veamos... Esa reunión de papá, mamá, hijos, donde todos nos abracemos en un solo, esos abrazos de oso con toda su familia, con sus padres, con sus hijos, con sus esposas, y de esa manera, eh, pues, podamos disfrutar de esa Navidad de una forma más. Eh, apegada a nuestro Padre Celestial, si Dios nos dio a su Hijo justamente para una Navidad para enseñarnos más a, a esa familia que nos dejó a María y a José con el niño, donde pues ese no, es el mejor ejemplo que Él nos dio, que nos hizo traer a su Hijo aquí para que podamos nosotros disfrutarlo y poder, poder aprender de todas sus sabias enseñanzas que, que no, no nos desconectemos jamás de la mano de Dios para poder siempre estar bien. El momento que te desconectas de Él, te empiezas a perder. Así que hermanos mocacheños, jamás te desconectes de la mano de Dios. Y que esta Navidad la disfrutes en familia, juntos juntos juntos, así te estés comiendo un pancito con un chocolatito pero en familia, unidos porque muchas veces nos salimos del hogar por ir de los amigos, por aire y dejamos a la familia en casa sola, nunca la deje y peor en una navidad, nunca la dejes sola, quédate allí Padre de familia, con tus seres queridos y disfrútalos, porque cuando los hijos crecen son como los pájaritos que se van y ya después no los podemos disfrutar. Que pasen una feliz Navidad y que Diosito los colme de bendiciones y que nos dé la salud, porque sin salud tampoco no somos nada. Que Dios me los bendiga y que viva la Navidad. Bueno y que viva la Navidad, muchísimas gracias Estuvo en diálogo con nosotros Aquí en la cabina de 104.3 Gran Voz Radio, los amigos seguidores de Diario día, la alcaldesa del Cantón Mocache, María Cristina Olguín, nos despedimos Sin antes recordarles a ustedes que Vamos a contar con nuestro programa especial El día jueves, vamos a tener Artistas invitados, por favor, pónganme la canción Estamos en modo Navidad, nosotros también estamos en modo navideño Pero lo que nos puede faltar Adiós, la cumbia Claro, por supuesto Estos días la cumbia, la cumbia está Infaltable, les recordamos Adiós, que el día jueves a partir de las 8, nueve de la mañana vamos a iniciar con el programa navideño, vamos a estar premiando a nuestros oyentes, tenemos... Vamos, vamos a hacer a partícipe también a también. La, la alcaldesa Por así supuesto. que ya vamos a conversar para que también nos nos dé eh, un, un obsequio para interactuar con nuestros internautas que de Mocache hay cualquier cantidad. Sí, a los seguidores del diario de Día, a los oyentes, sí, a todos vamos a premiarlo, por eso eso lo hacemos de corazón. Vamos a tener premio y obviamente vamos a tener presente también de María Cristina, ¿no? Obviamente. Claro que sí, aquí estaremos. Así que ya saben, invitados este jueves, el programa especial por Navidad a través de la 104.3 FM, así que yo me despido conmigo a las 17 horas, siga con más información. feliz Navidad! En mi alma sus tristes penas, yo le decía volviendo a ver. Sí, sí.